pica caroto hacemos lo que queremos hola a todos bienvenidos a mi canal soy pica caroto y hoy les voy a mostrar el estado actual del proyecto de alas estardeos comenzamos aquí en firefox usando google y buscamos estardeos como antes me había registrado cuando estardeos se cayó y no avisaron lo probaré rayos, el correo no funciona así que probaré con otro correo, la interfaz en la grabación no tomó todos los detalles pero hay que colocar el nombre completo de cada uno, ambos nombres y apellidos ya que hasta que no los puse me marcaba inválido luego el nombre de usuario, probaré con alter caroto rayos hay un límite de 15 caracteres, probaré con bicacaroto 2 luego el correo nuevo después la fecha de nacimiento, la mía es 2 de mayo de 2001 por lo que tengo 20 años luego la contraseña y repetir la contraseña a lo último es aceptar las condiciones y el captcha rayos me equivoqué en la contraseña, la escribo de nuevo y confirmo que no soy un robot, reviso mi correo de confirmación y hago clic donde corresponde. Ahora a iniciar sesión este es un error recurrente de Stardeos que no te toma el correo, Ahora probaré con mi nombre de usuario, mira si me lo tomó esta es la interfaz de Stardeos, tiene en movimiento todos los vídeos y aquí están me interesan y mi foto de perfil, la estaba preparando para un canal secundario de video reacciones, pero todavía no por estar todavía en verde la idea, ahora no me deja ver la opción de creador y me pide el enlace a mi canal de youtube y la cantidad de subs que tengo mejor, probaré con mi otra cuenta y aquí estamos, volvemos a probar el perfil y sigue sin dejar colocar foto de perfil ni las temáticas, ahora probaré con mi cantidad de subs actuales que son 156 a día de hoy 3 de octubre y no me dejó esto ya es preocupante ya que prometieron lo mejor para el creador de contenido y que ni siquiera los interesados puedan acceder a ser creadores de contenido sin la solicitud y la evaluación de sus cuentas de youtube hace que la plataforma no sea viable para el que empieza desde cero y los que tienen pocos suscriptores. Ahora sí, a ver Stardeos, podemos ver la interfaz que está todos los vídeos en movimiento, la vista de galería y la búsqueda de vídeos. Probaré buscando al bananero ya que prometieron que no habría censura en Stardeos y nada. Veré algo de talas para probar la visualización perfecto. Un vídeo de doblaje latinoamericano versus doblaje castellano habrá que verlo hoy. No hay para ver Hola. la resolución. Porque, Además, si se ve algo a la baja solo, está para ver el, el, costado y el control de el el volumen. Aquí están Simpson. los contadores de Stardust, la moneda interna hay? de la plataforma. Oh tiene ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, oh, imagen de perfil ni siquiera el propio, Esto lo deben corregir, probaré este esto comentario. en dos horas más Volví a mi perfil y reintentaré registrarme como creador Y mi solicitud sigue sin procesar Y por mucho que lo intente no puedo rayos No me percaté de que estaba la compra de Stardust y los precios son en euros. Por cómo está la página actualmente no pondré mi tarjeta ya que no me inspira confianza. Bueno veré el vídeo oficial de la plataforma de PayBabe. Well, volvió al inicio bueno esto fue el vídeo, Stardeos tiene bastante que mejorar si de verdad quiere competir con Youtube, lo primero es arreglar el inicio de sesión con el correo, lo segundo es la personalización, lo tercero es en el registro ya que Stardeos posee idioma inglés y en las zonas en las que se habla solo tienen primer nombre y primer apellido, cosa que Stardeos debe corregir ya que para el registro piden dos nombres y apellido paterno y materno. Lo cuarto que deben corregir es el envío de solicitud para creadores y lo quinto y más importante es la estabilidad de la página que es vital para que la página pueda seguir adelante y puedan vender Stardasta por cierto para acceder a Stardeos deben tener desactivado el adblock o si no no te dejan entrar ya que reciben dinero de los anuncios. Esa fue mi experiencia con la plataforma hoy 3 de octubre, ha mejorado bastante desde el primer día el cual se cayó, pero aún le falta para ser un competidor serio contra Odyssey, Robo, Twitch o el mismo Youtube, les deseo la mejor de las suertes al equipo de desarrollo y me despido para seguir con el Spocktoberfest. Alto ahí.